Si cada vez que estamos hablando de cultura hip hop Tú solo sabes decir Snoop Doggy Doggy Dr. Dre Tú no conoces de cultura hip hop Tú solo conoces hey, el rap, hey, el, rap, hey, el, rap. Hey, hey, el racismo, te sientes en un abismo En un círculo vicioso cada vez más poderoso Oh, caminando por la calle Fíjate en cada detalle En todas las esquinas siempre recriminan Entrando a la tienda, esperando a que me atiendan Hay un señor que me mira con rencor. ¡Escucha! miedo de la mano y sé nuestro hermano. ¡Sobre manín! Si quieres un futuro mejor, presta atención a esta canción. Bro, acabo en un juzgado sin hacer ningún pecado, me siento acabada, he sido envenenada. En el core tensiones, un móvil ausente, todos me miran, es indecente. ¿Qué, ¿Qué le pasa a la gente? Buscando trabajo, me entregan un estropajo, Aunque con siete carreras, hay tantas fronteras. ¡Escucha! Esta es nuestra lucha, coge el miedo de la mano bueno.